Olvidé mencionarlo, aunque lo tenía en la lista eh, y yo creo que es también uno de los más importantes para obtener esa información, pues es lo que se conocen como los famosos tanques de pensamiento. Allí hay una información sumamente valiosa, sumamente rica y muy actual sobre lo que yo llamo la cresta de la ola, en la cual uno siempre debe ubicarse, en este tema de la gestión de alto nivel de las empresas. La lista, eh, no sé si afortunada o desafortunadamente, es muy larga. Voy a empezar eh, por los dos o tres más importantes que son el Harvard Business Review. Si bien Harvard es una universidad que produce esos documentos científicos y académicos, también es un productor enorme de documentos muy ágiles y muy claros que están consignados a través de su estrategia del Harvard Business Publishing y del Harvard Business Review, todos con apps. MIT, la escuela Sloan de Management, está produciendo a través de su revista y su review unos documentos con un insight impresionante y muy buenos. Está Wharton. Y si nos queremos ir al otro lado del Atlántico, yo creo que la escuela de negocios más interesante en términos de producción de estas ideas, considerada no solamente como escuela, sino como tanque de pensamiento INSEAD en Francia. Después vienen, riquísimo, pues las grandes compañías de consultoría estratégica empresarial, que afortunadamente comparten parte del conocimiento que están produciendo y que están sacando del terreno de los negocios. Allí estamos hablando de la practicidad y del carácter aplicativo y práctico de la gestión de las empresas y de los negocios. McKinsey, Accenture, Ernst Young, Boston Consulting Group, Arthur Kearney, más todas las que uno logre identificar ya a nivel sectorial, que están haciendo consultoría especializada y que, afortunadamente, vuelvo y lo repito, están dispuestas a compartir ese conocimiento como parte de su estrategia de conseguir clientes, pero también como parte de una contribución a que sobreviva un poco el carácter teórico práctico, llamémoslo así, de la ciencia de la administración de empresas. Yo también sigo Strategy and Business, Oxford Analytica, que me gusta mucho, un poco costoso. Pero de todas maneras, ahí tenemos, con los anteriores que mencioné en la serie anterior, todos los elementos necesarios para efectivamente, y desde el punto de vista profesional, mantenernos en la cresta de la ola, sobre la base de coger la información y producirla o convertirla en nuevo conocimiento aplicado, estratégico, para la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones empresariales.